El primero, consistencia de trazado. El segundo concepto sería carreteras que perdonan. El 40% de los muertos de nuestras red es por salida de vía y ahí hay un factor fundamental en, en evitar, compensar de alguna manera el posible error del, del conductor. Y quizá el tercer elemento que yo incorporaría conceptualmente es el de jerarquización de secciones. ¿no? De, hay que evolucionar del concepto de carretera convencional y carretera calzadas separadas a otro tipo, otro conjunto de secciones bastante más ad hoc. Yo creo que por un lado va a ser la, la velocidad adaptativa. Yo creo que en segundo lugar el, los sistemas que eviten la salida de la pérdida de carril y, y los alcances. Y en tercer lugar, yo probablemente hablaría. De, del habitáculo indeformable. ¿no? no, yo creo que ni en España ni en ningún lugar del mundo. ¿no? Yo, creo, yo no soy optimista. Te decir, yo creo que mientras haya un porcentaje de decisión humana, ese porcentaje va a tener un determinado porcentaje también de errores. Sí, yo estaba pensando que por qué la próxima década si puede ser el mes que viene. ¿no? Yo pediría que que se traten por vía de urgencia todos los eh, puntos negros o todos los tramos de concentración de accidentes. No, lamentablemente yo creo que, que lo que se ha trabajado muy bien es el sector de la, de la automoción, Honestamente, creo que en el ámbito de carreteras eh, pues hemos perdido cierta calidad, especialmente desde el punto de vista de su conservación. Entiendo que desde el punto de vista del, de la formación, pues simplemente no, no, ha, no ha cambiado nada. Seguimos en el estatus que podíamos tener hace, hace un decenio. Bueno, yo creo que, que nivel 5, probablemente en, en el 2020, estaríamos en disposición de verlos en, rodando por las calles de Madrid masivos. Bueno, ahí yo soy bastante, bastante más pesimista. ¿no? Sí, eso sí lo creo firmemente. Eh, la conducción autónoma lo que evita es la participación del, del factor humano. Es indudable que la tendencia es a, a comprar menos vehículo. Probablemente el, el joven accede con, con menos interés al al vehículo porque tiene otras opciones, tiene otro tipo de movilidades, tiene, tiene otras posibilidades de, de conseguir los mismos resultados. Yo creo que el problema del vehículo eléctrico es, es su batería y hasta que no tengamos unas baterías que nos garanticen más kilometraje del que están garantizando en este momento, me parece que todavía no puede haber una apuesta eh, total por el vehículo eléctrico. Supongo que soy políticamente correcto. Yo, honestamente, creo que no se puede hablar a la vez de, de vehículo autónomo pasado mañana y de, y de educación en las escuelas, ¿no? A ver, o le quitamos la responsabilidad al conductor o se la damos, y eso razonablemente hay que hay que tomar decisiones.